¿Y la crisis? Antonella Rocuso le envió un tierno mensaje de cumpleaños a Leo Messi. En las últimas semanas surgieron fuertes versiones que indicaban que la pareja estaba en medio de una crisis, incluso muchos dicen que este es el motivo del bajo rendimiento del crack del fútbol en los partidos de la selección argentina en el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, luego de publicar una foto en familia, ahora Antonella Rocuso le dedicó un romántico mensaje en su cumpleaños número 31 a Lionel Messi, con palabras de amor y deseos de felicidad juntos. La esposa del ídolo argentino utilizó su cuenta oficial de Instagram para abrir su corazón y desterrar los rumores de un distanciamiento con el astro, ya que no estuvo presente en los dos primeros partidos de la selección. En medio del ojo de la tormenta y las fuertes críticas por su actuación con la camiseta argentina Leo necesita más que nunca el apoyo y el cariño de los suyos. Antonella lo sabe, y en este día tan especial dejó más que en claro que el amor entre ellos está intacto. Feliz cumple amor. Te amamos tanto. Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo y por la familia que formamos que es nuestro más grande tesoro. Deseo que seas feliz hoy y siempre amor, expresó a través de su publicación y subió una imagen con su marido.